Este es el prelanzamiento. ¿eh? Recuerden que esta, esta invitación que les estoy haciendo para vender test con cannabis infusionados con CBD eh, es nada más ahorita aquí para esta página de emprendedores y emprendedoras canábicos que siguen todos los días. Ya cuando se haga el lanzamiento oficial de, la, de los productos, cuando ya se haga el lanzamiento, pues en todas las partes del país vamos a a nosotros a llevar una ventaja. Todos los que siguen mis videos, todos los que siguen el contenido que estamos haciendo, esa es una de las formas de mostrarles pues, mi afecto, de que entren ustedes primero, antes de que se haga de forma oficial por todos los medios de comunicación, que se haga la rueda de prensa.